No, no somos tú y yo solamente Hay, aunque no lo veas, mucha gente Muchas personas que viven como tú Muchos que ni siquiera pueden vivir Así que tenlo en cuenta siempre No somos nosotros solos solamente somos muchos más, hay mucha gente y mucho que aprender, tenlo presente. Busco las palabras justas, busco coordinar ideas, busco algo de felicidad, busco que exista. Igualdad, Las muchas cosas que deseo decir no me salen bien simplemente, aunque coordino exacto, es aparente. Algunas veces podría maldecir Hay que hablar, hay que decir cosas Lo que tienes dentro debes sacarlo Que no se quede enterrado en tu mente Si dices algo puedes que estés salvando gente Busco las palabras justas ...busco coordinar ideas... ...busco algo de... ...felicidad... ...busco que exista... ...igualdad... ...no... ...no somos tú y yo solamente... ...hay mucho, aunque no los veas... ...mucha gente... ...muchas personas que viven como tú, muchas que ni siquiera pueden vivir. Busco algo de felicidad, busco que exista igualdad.